Hola, soy Gustavo Barsanti, alumno del Instituto de Formación Docente Continua. En este video abarcaré tres subtemas que son pertinentes a cómo encontrar más y mejor información en la web. A continuación desarrollaré los siguientes subtemas. La literatura científica, herramientas de búsqueda y fuente de información y búsqueda de estrategia. Para quien se consagra o se inicia a través de la enseñanza superior como experto en una profesión, saber encontrar la literatura científica en internet es fundamental para progresar en el dominio de ciertos conocimientos, ya que esta es información que ha tenido que ser validada por expertos antes de ser publicada. Por esto la literatura científica es la parte más acreditada de la información que hallamos en internet. Este tipo de información tiene los siguientes rasgos característicos. Está integrada por documentos, que son registros de información para la transmisión de conocimientos. Pertenecen a unos cuantos géneros conocidos y limitados. Su contenido es resultado de un proceso editorial de un sistema de selección y revisión anteriores a la publicación, y se encuentran en formato digital y o impresos en papel. Y para acceder a información científica o literatura científica profunda que Google no encuentra, hay que recurrir a otras herramientas de búsqueda o fuentes de información. ¿Qué son las herramientas de búsqueda? Son servicios o archivos digitales que son utilizados como índice para encontrar la información que necesitas entre toda la información que hay en la web. Algunos ejemplos son Google Académico, Amazon, Google Books, eSirus, entre otros. Aquí llamamos fuentes de información, las fuentes abarcan desde las herramientas de búsqueda a cualquier otro de, depósito, archivo, colección o conjunto de publicaciones e incluso documentos sueltos. Por último vamos a tratar el tema de búsqueda estratégica, ya que esto está totalmente relacionado con las herramientas de búsqueda y las fuentes de información para poder encontrar más y mejor información en la web. Para realizar una búsqueda estratégica de información debemos pensar y darle importancia a los métodos de búsqueda a usar y a la selección de contenidos. A continuación les mostramos una lista de consejos para una búsqueda estratégica. Analiza tu problema. Plantea el trabajo de búsqueda. Piensa y anota qué posibles términos de búsqueda usar. Considera qué herramientas de búsqueda emplear. Usa varias herramientas. Analiza cómo se utilizan las herramientas de búsqueda, aprende a usarlas. Usa sistemas de búsqueda avanzada, campos, frases, limitaciones, combinación. Búsqueda ordenada y sistemáticamente en varios pasos, lógicos, sin precipitación. Guarda resultados provisionales, analícalos después, conserva los definitivos. Valora críticamente los resultados, piensa si son relevantes. Anota y documenta el proceso de búsqueda, ya que vas a ser un científico, un profesional. Ya finalizando esta presentación daremos una conclusión sobre los temas vistos. Todo este estudio sobre cómo encontrar más y mejor información en la web nos dio a conocer una vista general sobre la búsqueda de información al aprender que hay más herramientas de búsqueda y métodos de estrategias de información siendo más específicos y selectivos cuando buscamos información en la web. Para quien desee profundizar sobre los temas tratados, les dejamos la bibliografía del eje 3. Sin nada más para aportar, me despido de ustedes. Saludos.